Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Hoy venimos a hablar de Light like No Water, The Legend of the Twin Books, un juego de Acton Studios tipo Point and Click, del cual vamos a ver unas imágenes. Vamos allá. Hi grandpa. So close, I can already smell the ink on the pages. Este magnífico juego en vista isométrica nos cuenta la historia de Dan, que digamos que es un aventurero que es principiante y quiere empezar a hacer sus búsquedas y empieza con un libro de los espíritus que está en un museo en ruinas. Una aventura point and click en estilo isométrico y creo que Acton Studios ha hecho un buen trabajo, pero solo lo sabremos en la review el 25 de agosto cuando salga. Os vamos a dejar el tráiler y también... Eh, el enlace de Steam para que podáis precomprar al juego, agradecer a Acton Studios que nos dejen pues, probar el juego y realmente ver la capacidad del mismo. Y nada, nos vemos el día 25 para la review. Acordaros, eh, Like No Water la leyenda de los dos libros, lo tenéis en Steam, también lo tenéis en Xbox y también en Switch. Nos vemos y hasta la próxima.